La Galería Municipal de Arte Pintora Charolías de Isla Cristina ha acogido la inauguración de la exposición de fotografías de Juan Bustamante Paisajes de Isla Cristina. La muestra incluye una selección de nueve instantáneas de este autor onubense que pasa largas etapas en la localidad costera que se completan con una serie de fotografías del archivo municipal. Lleva muchos años en Isla Cristina disfrutando de las maravillosas vistas que tenemos y muestra de ello pues, son estas esta fotografías, ¿no? estas nueve fotografías que él ha seleccionado. Hace poco escuché una entrevista de él explicando en qué se había basado y cómo se había inspirado para, para hacer esta exposición de fotografías. .y bueno, decía que, que el paisaje pues le llamaba y que le costó trabajo pues, decidirse por qué imágenes elegir, porque todas eran espectaculares para.. Para él, ¿no? Durante el acto Bustamante hizo entrega al alcalde de la localidad, Génaro Horta, de un libro que recoge las fotografías incluidas en la muestra, además de regalar al ayuntamiento uno de los lienzos para que quede expuesto en el edificio consistorial. Eh, ha sido un poco difícil de hacer porque hay tantos paisajes tan espectaculares aquí, que claro, eh, de decidirme por uno solo era difícil, pero bueno, he intentado aquí pues, plasmar... ...los más importantes, de la mejor manera. Hoy pues se demuestra ese cariño con esta exposición... ...que es una muestra más tuya... ...del cariño que le tienes a Isla Cristina... ...y por lo tanto de, tenemos que, dar, que estar doblemente agradecidos... ...primero porque hayas elegido estar en Isla Cristina... ...por este magnífico regalo de la exposición... ...que esperemos que la gente lo valore de la misma manera... Eh, ...cuando alguien viene de fuera y hace algo... ...para que los isleños lo disfrutemos... ...para que le saquemos ese... ese cuando se hace algo aquí para que se quede aquí, para que ese valor añadido que se le hacen a las cosas, tenemos que estar eternamente agradecidos. La exposición permanecerá abierta al público hasta final del mes de abril en horario de tarde de 8 a 9 y media para todas las personas que quieran verlo. También desde la Oficina de Cultura se facilitará el acceso a aquellos que quieran visitarlo en horario de mañana.